No le das esperanza a la gente ¡Tú se la quitas! Ahora te quitaré la tuya ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Y tú estás bien? que tú eras Peter 2, yo si no, no era Peter 2, dejen de discutir Peter 1, Peter 2, Peter 3, Peter 3, ok, hacemos lo que queremos